En nombre de, del Centro Argentino de Historia del de Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional, te vuelvo a agradecer, Diana Cordón, que has aceptado esta entrevista para, para el ciclo de entrevistas a protagonistas de la historia psí. Y como consideramos que sos una de las protagonistas de la historia psí, bueno, es un gusto para nosotros tenerte acá. Bueno, en bueno, el día yo, de... el... Sí, yo también te agradezco mucho. Este, así que bueno, vamos a, a conversar. A conversar, exactamente. exactamente. Y por ahí empiezo con una pregunta así muy, muy general, ¿no? Eh, sí. Y muy, muy del inicio. ¿Qué? ¿Cómo llegaste vos al mundo psí? ¿Cómo fue que, que llegaste al mundo del psicoanálisis, la psiquiatría? Bueno, un poco... que nos, nos cuentes tus orígenes en estos rumbos en estos campos Bueno Luis, mira, en realidad eh, yo desde muy adolescente ya eh, había pensado que quería trabajar en lo PSI eh, ¿Mm -hmm. Recuerdo que cuando era chica había leído en este momento me acuerdo después de tantos años había leído un libro de Macarenco eh, ¿Mm -hmm. Este, que en realidad había, trabajaba en, en la Unión Soviética en esa época, después de la Revolución Rusa, este, trabajaba para rehabilitación de adolescentes eh, que temían, hacían delitos, qué sé y uh -huh. ahí me parece que me marcó en el sentido de tomar una decisión de que algo de eso era lo que yo quería trabajar. Uh -huh. eh, y así que decidí igual estudiar medicina, eh, pero cuando entré a la unidad hospitalaria, eh, eh, estaba la Escuela de Pillón, la Escuela de Psicología Social de pillón recién empezaba como Escuela de Psicología Social, así uh -huh. que mientras cursé los últimos años de medicina, cursé la, la Escuela de Psicología Social con pillón De modo que, digamos, eso fue eh, mis orígenes, pero si vos me querés preguntar cuál fue mi marca fundante <risa> en cómo ubicarme fue eh, la Facultad de Medicina y el Centro de Estudiantes de Medicina. Eh, uh -huh. eh, ah. pues, una experiencia muy importante en, en mi vida y creo que en la de muchos de los que de esa generación. ¿Vos ¿En qué año cursaste Medicina, Diana? Bueno, yo, qué, entré, Diana? Claro, yo entré a Medicina exactamente en el 1960. Uh -huh. eh, en el 60 hice el curso de ingreso, en el 61 entré a la facultad y me recibí en el 67, o sea que en realidad soy de la generación del 60 del movimiento estudiantil. Ajá. Uh -huh. eh, y... O sea, perdóname, ¿te recibiste más o menos para el momento de la intervención de las universidades de la dictadura de Ucranía? Sí, después de la intervención de Onganí, exactamente, después de ah, la noche de los bastones largos. Uh -huh. eh, en esa época yo ya cursaba eh, en el hospital, porque después de tercer año de medicina cursaste en el hospital, y no en la sede de la facultad, pero por supuesto que viví la, eh, digamos, la intervención en la universidad con... Eh, la renuncia y el exilio de muchísimos docentes, este, especialmente de exactos, ese, eh, uh -huh. eh, que renunciaron en ese momento, y eh, la, la situación represiva, que por supuesto, después de lo que pasó después con la dictadura, eh, ha quedado como secundarizada, digamos. ¿no? <risa> Relativizado a posteriori. Exacto. Este, sí. Pero sí. Te quería preguntar, ¿en qué sentido decís que te marcó esa experiencia de, de la Facultad y del Centro de Estudiantes? Mira, eh, me marcó muchísimo en este sentido. Yo te lo voy a... Eh, a primero vos ten en cuenta que nosotros tuvimos la influencia enorme de lo que fue la Revolución Cubana eh, en el 59. Eh, es decir, que eso nos marcó a miles y miles de jóvenes en toda América Latina. Este, uh -huh. Fue una experiencia eh, muy fuerte, como fue también muy importante eh, y, digamos, estábamos muy identificados con eh, la lucha por la liberación nacional de Argelia. Uh -huh. eh, fueron hechos este, que ocurrieron en el mundo y en Latinoamérica que a nosotros nos pegaron muy fuerte a los uh -huh. jóvenes de esa época. Eh, y... Eh, nosotros en la facultad teníamos siempre la idea de que había que estudiar. <risa> es decir, que eh, teníamos incluso una consigna que era estudio lucha. Eh, uh -huh. este, y lucha. Cre y creíamos siempre que todos los militantes, etcétera, teníamos que ser buenos estudiantes. Eh, wow. De modo que... Por no, ejemplo, no, no excluyentes, al contrario. Exactamente, exactamente. Este, incluso te digo que el sistema de unidad hospitalaria, que es la formación de los estudiantes de medicina en el hospital público, uh -huh. fue una propuesta que hicimos nosotros en Consejo Directivo de la Facultad. Eh, ah, mira. Eh, se instaló la, la unidad hospitalaria porque hasta ese momento los médicos se recibían sin haber visto un paciente. Uh -huh. eh, y a partir de, bueno, de esta propuesta nuestra se cursaban los tres últimos años de la carrera en los distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Este, uh -huh. Y en esa época nosotros teníamos como un, la, la propuesta de una medicina al servicio del pueblo. Este, de modo que, por eso te digo que yo tengo como una marca fundante de una acción colectiva que, con la que me identifiqué. Desde, desde y, tus inicios como estudiante. Como estudiante. Y, ahí te quería preguntar, cuando vos decís nosotros, sí. ¿te referís, digamos, en un sentido amplio a tu generación o en un sentido particular a la agrupación o movimiento en el cual vos militabas y en ese caso cuál era? En ese momento de tu época de estudiantes, el, el movimiento mira, en el cual militabas. Mira, eh, primero te voy a decir, yo suelo hablar muy en nosotros uh -huh. eh, y lo hago porque siempre pienso que cada uno tiene, por supuesto, la marca de lo propio eh, uh -huh. y cada uno se ubica eh, de acuerdo a su personalidad, a sus expectativas de vida, etcétera, etcétera. Pero creo por lo menos es mi caso y creo, lo pienso más en general yo creo que uno eh, es parte siempre de un colectivo, sea consciente o no de eso eh, yo además como siempre he trabajado con otros este, muchas veces digo nosotros, porque siento siempre que la producción y que lo que poco o mucho que he podido hacer en la vida lo he hecho siempre eh, sintiéndome parte de un conjunto en esa época yo estaba en una agrupación de izquierda, eh, en el movimiento estudiantil, que dirigíamos el centro de estudiantes, y también este, en ese momento, ese, eh, digamos, en esa época, este, estaba especialmente el, la Federación Juvenil Comunista, dirigía eh, uh -huh. el centro de estudiantes, y después... Uh -huh. Yo hice un proceso en el cual eh, fui parte de, otro, de, otra, de otra formación política, porque nos fuimos, pero eh, fue cuando estaba terminando la facultad. Claro. Eh, fue que formamos en ese momento, se formó el Partido Comunista Revolucionario, y yo... Eh, uh -huh. miembro del... Claro, o sea, en tus épocas estudiantes todavía, dentro de la juventud comunista, vinculada con el PC, y más adelante... Diste un paso hacia el PCR. Exactamente, exactamente. Y para, para ubicarme, digamos, en lo que sería mi, mi ubicación política, pero lo que quiero decirte es que en esa época, uh -huh. este, a veces a mí, me eh, mis hijas incluso me dicen, mamá, cómo sos de tenaz, ¿Qué sé yo? y yo le digo, porque yo tuve en una época, como joven, que fue un periodo, eh, la verdad es que fue un periodo privilegiado, ¿me entendés? Que no, no es que me marcó a mí. Este, éramos miles de jóvenes, ¿me entendés? Estudio, la, el, en la vida universitaria una vida muy rica. Eh, por eso yo recupero esa experiencia como una experiencia que marcó eh, mi vida, y te digo la de muchísima gente. Este, porque uh -huh. no, no era de un grupo. Viste, ahora vos a veces ves que hay un activo estudiantil, que muchas veces puede ser más pequeño, etc. En esa época los jóvenes estábamos conmocionados por lo que pasó y queríamos cambiar el mundo. Este, así como te lo digo. Uh -huh. <risa> sí, y además, pero a mí me gustaba mucho la profesión. Viste, uh -huh. Siempre pensé que yo quería articular... Eh, mi profesión con, eh, con una perspectiva social y política pero siempre tenía la idea de que yo quería trabajar y dedicarme a, a, a mi, al OPSI digamos, y en esa claro. época la elección era desde ya el psicoanálisis este, uh -huh. ¿no? eh, uh -huh. para, para, para todos los que queríamos ir para el campo OPSI uh -huh. Sí, en ese sentido digo cambiar el mundo medicina para el pueblo, mencionaste y mencionaste la Escuela de Psicología Social de pillón Riviera, que ahí empezaste como hacia el final de tu carrera de medicina, o, o Claro, comparando. claro, mira, yo ahora me pregunto cómo hacíamos, porque yo tuve, desde ya, eh, te voy a nombrar a, a mi compañero de la vida, porque hemos sido, eh, estamos desde la época de la facultad. Con Darío, Darío Lagos, pero con el que además comparto muchísimas cosas de las que hemos hecho este, a lo largo de la vida. Este, y yo no sé cómo, cómo me rebuscaba, y con, no, por eso digo, no solamente yo, pero yo ya tenía mis dos nenas, porque claro. cuando cursé la unidad uno tuve, a, en, en unidad 2 tuve a Mariana, mi hija mayor, y en unidad 3 tuve a mi segunda hija. Y cursaba la unidad y, este, y efectivamente hice la escuela de Pillón, que fue una experiencia hermosa, haber podido conocer a Pillón, además, uh -huh. este, haberlo podido escuchar. Bueno, a Pillón este, también fue muy fuerte y creo que en lo que más me marcó es en la idea de trabajar con grupos, uh -huh. yo hasta el día de hoy trabajo mucho con grupos y parejas. Uh -huh. este, tanto que estoy en la asociación eh, de psicología y psicoterapia de grupos, digamos, no, uh -huh. estamos con psicoanálisis vincular. Uh -huh. este. Sí, esa parece ser una marca. Bueno, lo venís subrayando, ¿no? La pertenencia a colectivos y a, y a uh -huh. grupos e incluso eso aplicado a la modalidad de trabajo dentro de, del campo PSI. Exactamente. Ahí te quería preguntar. Porque estuvimos hablando recién de, de, de los 60, ¿no? Y, y de tu época de estudiante y del de, de contacto con, con la medicina, la psiquiatría, el psicoanálisis, ¿no? Pero cuando te recibiste, después, ¿a dónde, a dónde fuiste? ¿Cómo seguiste formándote? Sí, cuando recibí, me recibí, eh, por supuesto, hospital. Eh, en esa época, eh, Goldenberg. Mauricio Goldenberg, que bueno, lo, lo, lo, lo debes ubicar, sí, sí. eh, había eh, promovido la aparición de los servicios de psicopatología en el hospital general. Uh -huh. y, este, y bueno, y yo empecé a ir a Lanús. Este, uh -huh. Ahí eh, también hice una experiencia, estaba en el equipo de adolescentes. Eh, ah, mira. Y sí, el jefe era Fernández Muján. Eh, y bueno, hice una experiencia hermosa eh, de aprendizaje en el Lanús, con la expectativa, a su vez, de estudiar psicoanálisis. Hasta ahí mi idea era cómo voy a hacer para entrar a la APA con lo cara que es. <risa> Pero después pasaron muchas cosas ahí en el camino que cambiaron eh, ese rumbo, digamos. No estudiar psicoanálisis que estudié, sino la idea de entrar a la APA. Claro. Eh, pero, digamos, en esa época, eh, justamente, digamos, el Lanús era un lugar de, de un inmenso aprendizaje. Este... ¿Vos hiciste toda tu residencia ahí? No, yo fui ¿No? directamente como eh, concurrente, porque Ajá. no podía hacer la residencia porque tenía las nenas chiquitas. Este... Ah, claro. Muy chiquitas, entonces eh, fui como concurrente, pero estuve eh, varios años en, como concurrente en el, en el ANUS. Este, una experiencia muy linda con Mauricio Goldenberg, que te la cuento ahora, pero... Eh, <risa> yo me acuerdo que este, Mauricio hacía asambleas, en el, él convocaba cada tanto asambleas en, en el servicio, íbamos todos. Este, era un servicio que éramos muchísimos, ¿no? porque digamos, estaba abierto y muchísima gente queríamos ir a, a formarnos con, en el Lanús, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, en esa asamblea yo recuerdo que con un esfuerzo terrible, porque me costaba, no te podés imaginar, que cuando. Eh, Mauricio planteaba temas, digamos, y si se discutía, tenía un ascendiente sobre nosotros y sobre mí también, porque yo le tenía una admiración, un respeto, cariño, todo, ¿no? Pero este, yo me acuerdo que levantaba la mano y con un esfuerzo enorme le discutía, sería con mi compromiso militante, no sé quién. Y por supuesto, él eh, me... Este, me contestaba y por supuesto eh, me, me dejaba planchada, como uno podría decir, porque efectivamente me contestaba bien y me resolvía a su favor totalmente. Ni sé qué le discutía, pero recuerdo varias oportunidades de haber hecho yo y otro colega, que no doy el nombre por si él no, si no lo quiere, <risa> quiere participar de recuerdos. Claro, bueno, entonces este... Pasó, que yo pasó la dictadura y tiempo después yo estoy en mi consultorio, son el teléfono, atiendo el teléfono, Mauricio Goldenberg. Yo creí que me agarraba un infarto. Bueno, este vino a mi consultorio y eh, vos sabés que él ten, tenía un hijo desaparecido, y, y entonces me vino a ver y me dijo que quería qué sé yo que quería agradecerme lo que había hecho no sé un, algo de fue un encuentro para mí emocionado muy muy fuerte me dio una emoción bárbara este, y entonces yo le dije Mauricio pero usted lo que no sabe es que cuando yo era chica pasada, este, él dice no me acuerdo perfectamente dice que vos levantabas la mano <risa> Tenía bien ubicada Quién era el que, la que discutía sí, sí, sí. Este, Así que bueno, entré, estuve en el LANUS Varios años este, Y de paso aprovecho Mira, primero voy a aprovechar para decirte Que justo hoy tenemos esta entrevista Y hoy es el Día del detenido, el día Internacional del Detenido Desaparecido Ah, eh, lo cual me, me, me impactó, te digo la verdad, porque este, yo yo no me acordaba y de golpe empecé sí. a recibir, y bueno, este, y, así que bueno, lo quería mencionar, este, pero yo eh, quiero mencionarte a Marta Brea porque era una Ajá. compañera mía, este, que las dos hacíamos admisión juntas en adolescentes, Uh -huh. Yo, como me había recibido de médica, no sabía nada de psicología, y ella, como era psicóloga, tenía poca experiencia. Entre las dos hacíamos una. Uh -huh. este, porque yo hacía buena, me enganchaba con los pacientes, y ella tenía idea de psicología que yo en esa época todavía recién uh -huh. empezaba. Este, bueno, aprovecho para mencionarla porque Marta fue detenida, desaparecida. Sí, sí, sí. sí. Y, y recordaba eso. Eh, lo que no recordaba también es el azar de la fecha, pero, pero bueno, claro. por ahí viene el cuento de, sí. de, de algunas de las cosas de las que vamos a hablar seguramente. Sí, sí. Te quería preguntar, antes de meternos por ahí en, en la etapa de la dictadura, si vos recordás hasta qué, hasta qué momento estuviste en el Lanús y después hacia dónde fuiste. bueno Sí, mira, en el Lanús estuve hasta el año eh, 74. Uh -huh. eh, que nació mi tercer hijo, Leandro, este, uh -huh. y me pasé al pirobano que quedamos, quedó porque sube poco tiempo. porque... ha ah, intervenido. Claro, exactamente. Este, pero sí te quería mencionar que en ese periodo hubo una experiencia uh -huh. que, que, viste, que es como uno tiene mojones épocas en la vida que vos miras de conjunto, como te digo, en el movimiento estudiantil. Bueno, eh, uh -huh. en esa época hubo. Un fenómeno que vos debés conocer, pero que, que quiero mencionarlo, porque también fue otro aspecto que, me, que marcó también eh, uh -huh. una etapa muy importante de mi vida. Se había producido en el gobierno de eh, Onganía el cordobazo, el rosariazo, el tucumanazo, pero el, el cordobazo fue prácticamente un movimiento insurreccional, digamos, este, uh -huh. impresionante. y se había producido en mayo francés. Uh -huh. eh, estos hechos más, todavía la, la influencia que yo te decía de los fenómenos de la década del 60, etcétera, tuvieron una influencia muy grande en el campo psi, muy grande. Y entonces, alrededor del 70, si yo no estoy equivocada, 70, 71, se produce por una parte un fenómeno en la asociación psicoanalítica, que era una asociación totalmente piramidal, con una estructura de poder, eh, esto que yo te decía, con, tenía que tener cuatro sesiones semanales, pagar fortunas, etc. Sí. Y, lista, bueno. y este, aparece un cuestionamiento al interior de la asociación psicoanalítica, que también es un cuestionamiento en el campo internacional del psicoanálisis, Uh -huh. este, y se, eh, van dos grupos con gente sumamente importante de la Asociación Psicoanalítica, se forma el grupo Plataforma y el grupo Documento, uh -huh. que fueron dos grupos diferenciales, diferentes, yo, bueno, eh, te puedo nombrar algunos, y sé que, me, me, me, que se me van, pero estaba Rodríguez, Mari Langer, eh, en plataforma, ¿no? Estaba, eh, bueno, Esmeralda. Ah, no, sí. sí, y después estaba el grupo documento, que, que encabezaba Ulloa, uh -huh. eh, con, eh, Ah, en plataforma estaba Gilú García Reynoso también. Uh -huh. bueno, había muchísimos analistas en, en los dos grupos. Y, en el otro, y mucha gente, jóvenes también, estaban los, los viejos didactas, digamos, un grupo de didactas, y estaba también toda la gente más joven. Uh -huh. En documento estaba Santiago Dukoski estaba Hugo Blechmar, eh, uh -huh. bueno, muchísimas, también otros analistas, un montón también. Uh -huh. Y entonces eh, se, se produce un fenómeno que es que la Federación Argentina de Psiquiatras, la FAP, la asociación de psicólogos, la asociación de asistentes sociales, plataforma y documento, y algunas agrupaciones chicas, eh, más pequeñas. Yo, por ejemplo, estaba en una agrupación que éramos muy jóvenes, que le pusimos 8 de octubre por el, por el CHE. Bueno, que el CHE fue otro que marcó eh, a mí una vez una anécdota muy querido me decía, vos sos religiosa, ¿cómo decís que sos ateo? Vos sos religiosa, el tema es que vos tenés atrás de tu cama, tenés HM. a <risa> <risa> este Disculpame que meta estas anécdotas, pero qué sé yo. No, no, me parece perfecto. ¿no? Me parece perfecto. Iluminan bien una época también, ¿no? Como, como sí. vos decís, tu recorrido personal y tus marcas personales, pero también las de una generación. Ah. O de varias. Claro. Exacto, bueno, ahí se forma la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental, que como ves, ya asumíamos la nominación de trabajadores de salud mental, y eso implicaba un posicionamiento. Hicimos una experiencia, digamos, que planteaba la articulación eh, entre lo social, lo político, y lo, eh, el psicoanálisis y las instituciones y formamos el Centro de Docencia e Investigación. Uh -huh. El mecanismo de la coordinadora, el mecanismo de toma de decisiones, era asambleario. Pero yo te digo que éramos miles ¿eh? los que participamos en la coordinadora. Y había un mecanismo de asamblea para tomar las decisiones de un funcionamiento democrático muy Realmente muy democrático. Esta experiencia uh -huh. duró pocos años, lamentablemente, porque después este, vino eh, y una intervención. Al, al, teníamos una casa de entames, digamos, se había alquilado o comprado, no me acuerdo, una casa muy grande y gigante, digamos. Y el centro de docencia y investigación tenía tres áreas: uh -huh. una era eh, el área de filosofía. Uh -huh y en filosofía en esa época eh, era marxismo, uh -huh. pero había básicamente dos orientaciones que si vos te fijas de alguna manera, hasta el día de hoy, yo siempre pienso que, hay un, que esta era eh, Althusser y el estructuralismo por un lado, y eh, el Gramsci y el, digamos, y el materialismo histórico con predominancia de una visión historicista de Gramsci, uh -huh. y todos teníamos que cursar eh, filosofía. Uh -huh. La otra... ¿Y podían, era, elegir? ¿O sí, podían elegir? Claro. Elegíamos a cuál íbamos y había debates uh -huh. fenomenales, digamos, con... Me eh, imagino. Sí, eh, sí, había debates y estudiaba aparte estudiábamos mucho, ¿me entendés? ¿No uh -huh. es que, porque nos interesaba investigar, había como una... Eh, como una inclinación a estudiar e investigar, ¿me entendés? El compromiso no era simplemente el compromiso, no simplemente, porque no es simplemente político, pero sino que además había como un ansia de, de estudiar, de investigar, ¿viste? En esto yo te digo, cambiar el mundo era investigar. Y este, después teníamos el área de psicoanálisis, eh, que entre otros estaba Rafael Paz, uh -huh. eh, Santiago Dukoski y Hugo Blechmar. Hugo uh -huh. daba psicopatología y Rafael y Santiago Ducoqui daban, cada uno tenía eh, psicoanálisis, formación en psicoanálisis general. Teníamos que cursar psicoanálisis y eh, psicopatología. En ese curso, recuerdo siempre, para mí hay un libro de Hugo Blechmar que es una joyita, que uh -huh. se llama La depresión, un estudio psicoanalítico. Uh -huh. Es una hermosura de libro. Bueno, ese libro es el producto de un año de cursada con Hugo en el Centro de, de Docencia e Investigación. Después el otro libro es sobre perversiones, el siguiente que fue el segundo año, en fin. Y uh -huh. después había un tercer área en el Centro de Docencia e Investigación que era instituciones, en la cual, digamos, trabajábamos sobre las prácticas institucionales que hacíamos. Uh -huh. eh, eh, bueno, y el Centro de Docencia e Investigación nos nucleó a muchísimos eh, de nosotros sí. eh, eh, y duró hasta que eh, vino la debacle, eh, todo empezó, digamos, con aparecieron las tres A y las demás bandas fascistas, etc., uh -huh. eh, y comenzó el exilio de muchos. Este, Antes pues, de, de llegar ahí y hacerte preguntas también sobre eso, quería detenerme un poco... Eh, en dos preguntas por ahí. Por un lado, si la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental y el Centro de Docencia e Investigación tenían como una copertenencia orgánica o eran como dos áreas en, con la misma gente pero en paralelo. No, no, no, no. El Centro de Docencia e Investigación fue una construcción de la, de la coordinadora, coordinadora de trabajadores de salud mental y discutíamos en una asamblea cómo iba a ser el centro de docencia e investigación. Claro. Este, no me preguntes cómo hacíamos para, pero viste que cada corriente sí, sí, sí. tiene sus eh, portavoces, por decirlo de alguna manera, claro. este, pero bueno, la mecánica. Así que fue un producto y, de la coordinadora el centro. Y en ese sentido también te quería preguntar. Porque así como dijiste que por ahí en el área de filosofía había como dos grandes orientaciones marxistas, ¿no? Una más ligada con la lectura de Althusser, la otra con la de Gramsci. En psicoanálisis. A principios de los 70, ¿no? Que era como un momento de, bueno, donde estaba plataforma y documento, por un lado, donde estaba la tradición Laca, de la psicoanálisis claro. argentina, por supuesto, y al mismo tiempo habían empezado a aparecer las lecturas lacanianas. claro. claro. ¿Qué se, ¿Cuáles eran las lecturas y qué se discutía en esas áreas de, del mundo psí? Eh, bueno, de, de... Efectivamente empiezan a aparecer, eh, este, aparece más sota, aparece, yo, yo no soy lacaniana, pero recuerdo perfectamente, eh, uh -huh. digamos que aparece Germán García, aparece, no me sale ahora el nombre del, que, de, del filósofo que... Carreta. Que Carreta. Que bueno, Ciarreta era el que daba eh, al ser eh, uh -huh. Y van apareciendo las corrientes lacanianas, eh, y la gente de lo que se llamó la clínica Díaz-Vélez, uh -huh. eh, sí. ellos que estaban en el centro de docencia e investigación, eh, uh -huh. empiezan a... Eh, se van a, a, teniendo formación lacaniana... Sí, también, sí, que, Isidoro Beck, Chamorro, Isidoro, ¿no? Chamorro, todos ellos, sí. Este, y que formaban este, parte también del Centro de Docencia e Investigación. Todos estábamos en esa época ahí, después hay desglosamientos, claro. digamos, ¿no? Sí, eh, claro, claro. Eh, Pero recuerdo, por ejemplo, perfectamente un debate entre Gilú García Reynoso, por ejemplo, uh -huh. y eh, creo que era Isidoro Beck y Fito Bernstein. Uh -huh. sí, Fito Bernstein. Este, que era un debate entre Lacan y, este, y Gilou, que era más psicoanálisis, este, más clásico, llamémosle. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pero digamos que, este, bueno, así que esto va apareciendo, la corriente de Lacan nada, pero no con eh, la potencia que tuvo después, digamos. ¿no? Que después, sí, y, a, y al mismo Fue prácticamente hegemónica, hegemónica, hegemónica en el campo del psicoanálisis, este, durante muchos años, ¿no? Sí. Pero, en pero, esa época, perdón, lo que tenía mucha influencia eh, anteriormente había sido el psicoanálisis cleniano. Uh -huh. Sí, sí, por supuesto. Sí. No, pero, pero te lo preguntaba también porque, bueno, por ahí fue más claro que en, que en otro momento, vamos a decir así, los caminos se bifurcaron. ¿No? Y los lacañados se multifulcaron, por lado. se multifulcaron, Se multifurcaron. es verdad, se multifurcaron. Pero ese, ese lugar y ese momento histórico también parecía ser un momento en donde podían convivir discutiendo, seguramente eh, peleándose, pero diferentes orientaciones dentro del psicoanálisis, diferentes orientaciones dentro de, del marxismo y al mismo tiempo compartiendo alguna idea de... Una relación entre el campo psí y la política y lo social. Y lo ¿no? social y lo político. Y efectivamente, ah. eh, sí, si, eh, digamos, había efectivamente había mucho respeto. Había las discusiones que eran eh, pero fenomenales. Yo te digo que incluso yo era muy joven todavía en esa época, participaba como muchos, pero este, había discusiones muy fuertes pero sin embargo estábamos todos, este, digamos, en general teníamos, COVID, teníamos hasta diferencias políticas también, pero uh -huh. en un clima profundo de respeto, de reconocimiento, y de saber que teníamos que transitar un camino juntos porque había cuestiones fundamentales que compartíamos. Uh -huh. sí. Entonces, eh, en ese sentido, por eso digo, las discusiones eran... Enorme. En esa época, y yo creo que era la misma época porque yo lo conocí en el Lanús, fue la época de la antipsiquiatría también, uh -huh. con la Ini Cooper. Uh -huh. eh, que, que fue la, la misma época porque me acuerdo que yo lo conocí a Cooper cuando fue al, al Lanús, me acuerdo uh -huh. que. Este, nos hizo sacar los delantales eh, que teníamos delantales blancos y nos hizo sacar los delantales digamos, como, como acto digamos un gesto fue de la antipsiquiatría este, es decir que también estaba eh, la, la influencia de, de la corriente de la antipsiquiatría también uh -huh. eh, pero, pero efectivamente eh, a pesar de todas las diferencias que teníamos eh, había respeto y la idea de que había algunas cuestiones de fondo que compartíamos, después con los años las diferencias en el campo en realidad me adelanto, pero quiero decirte producida la dictadura eh, que empezaron uh -huh. pequeños grupos, que todos empezamos en pequeños grupos, porque las grandes eh, no se podía uh -huh. este, ahí ya eh, eh, los enfrentamientos, no por política, sino por psicoanálisis, eran eh, más fuertes, digamos. ¿no? ¿Sí? Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo que como no era la caniana, tenía un gran amigo, que me decía, no, vos sos muy buena terapeuta, pero no digas que sos psicoanalista. <risa> <risa> Y, ya, yo como, y yo, y yo, y yo me, me, me cuestionaba, ¿viste? Tenía siempre una sensación de... No era fácil, digamos, en, durante, uh -huh. en ese periodo no ser lacaniano no era fácil, porque... porque digamos tuvo Hacia una, fines ¿no? de los 70, decís. Fines de los 70 y los 80, digamos. ¿no? Y los 80. Sí, sí. Vos ahí señalaste algo... Bueno, obviamente estamos, está sobre el terreno de fondo la cuestión de la, de la dictadura, pero, pero empezaste a señalar antes incluso que habían empezado exilios, ¿no? Sí, por ahí un poco te, quer, te quería preguntar un poco sobre sí. eso, digamos. Mencionaste el 74, la AAA, bueno, por un lado, digamos, ¿cómo, cómo vivieron de algún modo ese avance de, ¿no? de la AAA y... Posteriormente la llegada de la dictadura. Y bueno, ¿qué pensás vos de, lo, de los exilios o cómo vivieron eso? Y en todo caso, ¿por qué vos no te exiliaste? Bien, pero mira, te quiero decir algo antes de olvidarme, uh -huh. por lo que te comentaba que yo trabajo con grupos y demás. En esa época también uh -huh. había una, eh, un enorme desarrollo de las prácticas grupales. Uh -huh. en el campo del psicoanálisis y fuera del campo del psicoanálisis. Eso, eh, así como te dije, la antipsiquiatría, eh, las prácticas grupales, este, prácticas y teorías, en el 54, eh, un grupo de psicoanalistas de APA, que APA no les permitía, entre ellos eh, Girú García Reynoso, García Reynoso, Rodríguez, Marilanga, Grimberg, ellos forman la Asociación de Psicología y Psicoterapia Grupo porque APA no aceptaba el, ¿Sí? lo grupal como corriente psicoanalítica. ¿Sí? Eh, y después en los 60, 70, tuvo un desarrollo enorme que todo eso vino a la dictadura y quedó completamente, no quiero usar el término, eh, quedó como borrado, por decirlo de alguna ¿Sí? manera. ¿no? Bueno, ahora me ¿Sí? preguntabas lo del exilio y demás. Eh, en, digamos, en esos años también hubo, sobre todo sobre el final, hubo también diferencias políticas eh, dentro del campo sí digamos, porque uh -huh. había distintas orientaciones, este, uh -huh. eh, todas, por decirte de alguna manera, o por izquierda o nacional y popular, pero ni siquiera se llamaba nacional y popular en esa época. Claro. ¿no? Peronistas. ¿Eh? Peronistas, podríamos decir. Bueno, sí, estaban los montoneros, bueno, había muchísimas uh -huh. este, eh, orientaciones distintas. Y, uh -huh. eh, y bueno, ahí hubo algunos este, psicoanalistas que fueron amenazados y se veía venir el golpe. Uh -huh. eh, yo estaba en esa época eh, Ya estaba en el PCR Nosotros claro. teníamos ahí El tema del golpe de estado eh, te, te, te digo que cuando me, me gusta Que me preguntes en forma directa eh, Porque yo pensé Digo, voy a decir o no voy a decir <risa> este, y digo, sí, me, me, parece, me que, parece que forma parte que es, que es parte de la honestidad Intelectual que uno tiene que tener Este... Sí, claro. a sus pertenencias. Bueno, nosotros en ese momento habíamos decidido quedarnos en el país, fue una decisión uh -huh. discutida, eh, uh -huh. tomamos como, habíamos planteado que venía el golpe, eh, teníamos la idea de que iba a venir el golpe, eh, uh -huh. entonces habíamos tomado una cantidad de medidas para, para protegernos, digamos, para proteger uh -huh. a la gente, y... Este, decidimos quedarnos en la Argentina y participar de la resistencia antidictatorial en la Argentina fue una decisión, nuevamente como dirías vos, colectiva, colectiva que sí. yo compartí eh, compartía este, sí. y que bueno, eso marcó ya una etapa de mi vida como te puedo decir fundamental eh, este, toda la época de la dictadura este, bueno para todos, eh, para muchos, bueno, los que se fueron al exilio, te quienes conocerás y habrás hablado y entrevistado sí, y, sí, sí, sí. todo lo que ha sido el exilio para muchos, y la cantidad de trabajadores de salud mental desaparecidos. Uh -huh. En este momento, mira, yo siempre nombro, pero porque fueron cientos, a Beatriz Perosio con la que yo tenía mucha relación, y que era, eh, creo que presidenta de la Federación... Presidenta de la Federación de, de, la Federación de Psicólogos y, y de la Federación de Psicólogos de la República Argentina también. Sí, de FEPRA. Sí. Y, eh, y Juan Carlos Rizó, que era el secretario general de la Federación de Psiquiatras. Uh -huh. este, y, y hubo, bueno, centenares de, de desaparecidos en este momento, me acuerdo, de Pancho Velagamba, que uh -huh. estaba haciendo un grupo cuando, cuando lo, lo llevaron ¿no? este, es decir que nuestro que esto que yo te digo que nuestro gremio ya me molé, uh -huh. eh, había estado muy convulsionado y comprometido etc., se expresó después en las cosas que, que ocurrieron uh -huh. eh, entonces bueno ahí este, yo decidí con, con darío con, con mi grupo de político de pertenencia, decidimos este, quedarnos. Este, ya estábamos tomando medidas con respecto eh, a la casa, a la, bueno, a una cantidad de medidas de cuidado de clandestinidad, etc. Este, en mi caso, lo que hubo fue una disociación de mi vida muy grande, eh, porque, por ejemplo, a las madres no conocían mi nombre conocieron mi nombre verdadero después de la dictadura sí. eh, y sí. entonces yo mantenía en mi casa las casas no se conocían en fin, había una sí. serie de medidas este, como para en fin, para precavernos sobre todo sí, que sí. a los chicos no les pasara nada viste porque este, sí, sí. Mi, bueno, mis pero... hijas me cargan a mí Uh -huh. este, porque nosotros en esa, siempre hemos dicho eh, con Darío que bueno, que tuvimos la suerte de que no nos pasara nada. Yo tuve algunos episodios que bueno, fueron, que me salvé realmente ahí raspando. Uno fue cuando vino Amnistía Internacional que me, me agarraron los de Amnistía en el uh -huh. momento que me estaban llevando. Y... Eh, este, entonces yo les siempre eh, Darío y yo les decíamos a, a, a nuestros hijos que nosotros habíamos tenido suerte porque no nos pasó nada. Entonces este, ya de adultos ellos sí. este, contaban que bueno que ellas también las chicas y el, el, mi hijo era de más chiquito, ¿no? El, el menor este, que digamos nos mudamos como ocho veces. Este, <coughs> Contaban las cosas, pero no nos pasó nada. Claro, claro. <risa> nosotros, esa esa, no esa nada que les pasó incluía muchas cosas. Ha sido, ha, ha sido hablada mucho tiempo después este, con nuestros hijos adultos sobre esas cosas. Y uh -huh. uno de los síntomas que todos nos quedamos es que cada vez que uno iba a hacer un trámite, pero te estoy hablando a posteriori, eh, muchos uh -huh. años después, y te, un día mi, mi hijo, por ejemplo... Excusaba en el Carlos Pele, en el Pellegrini, ¿no? Pero no sé que había tenido que ir a hacer un trámite para anotarse de algo, y eh, ya era mucho después de la dictadura. Y llama por teléfono a casa desesperado y me dice: Mamá, mamá, dice, di la dirección de casa. Este, <risa> bueno, este, digamos que síntomas eh, sí, sí. quedan de huellas sí, de, sí, sí. de aquello vivido. Sí, sí, no, no, no concluye, bueno, como vos, como vos misma las has escrito en varios lados, no concluye con la dictadura. No, no concluyó con la dictadura. Pero te quería preguntar ahí, por ese periodo, digamos, desde que empieza la represión política, la AAA primero, bueno, después el golpe de Estado, y hasta el momento que, que después me quiero detener un poco más, en profundidad, ¿no? Hasta el momento que ingresás a Madres, eh, ¿cómo fue la resistencia? Digamos, en términos, digamos, si querés militantes, pero también en términos del campo psíquico, ¿cómo, ¿cómo llevaste a cabo tu actividad de, de trabajadora de la salud mental en esos momentos, y de militante, antes de, antes de, de, de, de llegar a, a, a la asociación de Madres de Plaza de Mayo? Bueno, que todavía no eran asociaciones de madre desplazada. De claro, Más todavía ¿no? no eran. No, no. Mira, eh, eh, el tema es así: viste lo que yo te dije, que, que yo tengo algo vocacional con, muy fuerte. O sea que, este, por una parte, ya no estaba en el hospital. Para mí fue una pérdida uh -huh. muy grande el, el tema hospitalario, viste, porque yo tenía, qué sé yo, si vos me hubieras preguntado unos años antes, tenía expectativas de, de trabajo prolongado en el hospital público, digamos, ¿no? Uh -huh. este, así que el, me pasó a mí, y nos pasó a muchos que, eh, digamos, quedamos más bien en pequeños grupos. Yo participé de una institución que formamos, que se llamaba CAFIP, eh, uh -huh. que este, eh, bueno, que armamos, había muchos grupos, eso eh, creo que lo, lo, por ahí lo conocés, viste, que eran claro. pequeños grupos Se eh, que, eh, que estudiábamos, que dábamos clase, etcétera, uh -huh. etcétera. Este, okay. Y mira, me acuerdo que eh, era ya de, bastante avanzada la dictadura, pero yo muchas veces, no, no, la verdad que no me acuerdo cómo fue, pero me habían invitado Del Álvarez. Este, a dar un curso sobre grupos ah, Y tuvimos que poner en el título Que era un curso de psicopatología sí. eh, Yo había dado uno de psicopatología antes Y después me pidieron que diera algo sobre grupos Y tuvimos que poner que era eh, un curso de psicopatología eh, uh -huh. O sea, eh, Ocultar la referencia a los grupos Sí, la referencia a lo grupal eh, ocultada este, así que estábamos en pequeños eh, capillas, llamémosle. Sí. sí. ¿Y vos seguías ejerciendo la práctica sí. grupal? Yo, yo, eh, sí, sí. y vos sabés que yo trabajaba en coterapia con Lucila Edelman, que uh -huh. junto con Darío, digamos, los tres, eh, digamos, hemos trabajado siempre juntos, ¿no? Uh -huh. eh, y teníamos con ella el consultorio y hacíamos coterapia. Eh, uh -huh. Y muchos años después, una paciente de un grupo dijo que ella, eh, cuando iba al grupo, no lo dijo durante todo el tiempo, cuando iba al grupo tenía miedo este, que pasara algo. Uh -huh. este, así que hacía grupos y hacía, por supuesto, individual. Uh -huh. eh, en esa época no hacía pareja, este, así que trabajaba con terapia individual, y tenía como, digamos, teníamos mm, la vida muy escindida, ¿me entendés? Es decir, yo por un lado eh, trabajaba en la profesión, estaba en el CAFIP, tenía mi consultorio, este, eh, tenía mi familia, estaba en la... Como, como, como era de, en esa época, digamos, este, después corrió mucho agua bajo el puente en el tema de género, pero siempre las mujeres teníamos culpa de las que trabaj, de trabajar y de dejar a los chicos. Entonces yo para compensar estaba en la cooperadora de la escuela. <risa> Como no tenías nada para hacer, sumaba Claro, bueno, pero, pero era mi forma de que las, mis hijos sintieran de que la, la vida de ellos no era tan distinta, eh, eh, eran dos cosas, y en el barrio, por ejemplo, en mi casa también era la casa del barrio, ¿me entendés? Uh -huh. este, la, al principio, después ya, eh, cuando nos íbamos mudando, ya era diferente, pero, digamos, este, siempre era, venían los chicos eh, eh, del barrio pero ningún amigo mío, ningún compañero, ningún familiar, nadie, la única persona que conocía eh, nuestra casa, todas conoció y que además aprovechó porque eh, nos apoyó infinitamente fue mi vieja, uh -huh. eh, que cada vez que la necesitábamos para, para algo, eh, a que nos diera una mano con, con uh -huh. situaciones que teníamos de emergencia, este, siempre uh -huh. estaba al pie del camino. Uh -huh. ¿Y la, mili la militancia ahí cómo seguía? Vos dijiste escindida es la parte profesional y la militancia, ¿cómo, cómo la seguía? La militancia era completamente sin vida, Teníamos, nadie conocía la casa de nadie, teníamos, este, en fin, una, un modo de conectarnos este, eh, completamente clandestino. Y cuando yo empiezo a, a, por decirlo de alguna manera, yo tuve una actividad pública, porque. Eh, yo, desde antes de la dictadura, tomaba las cosas de solidaridad con los presos. Entonces, este, en realidad, el primero que yo conocí fue a Emilio Mignone, eh, que no sé si lo ubicás. Este, Emilio sí, Mignone sí. Ten, bueno, tenía una hija desaparecida y tuvo un papel muy importante en los primeros tiempos de la no son los primeros tiempos. Yo tengo recuerdos. Mira, voy a perder un minuto, pero no me voy a olvidar nunca que eh, él me mostró un día, cuando eh, Osatis, que cuando un grupo de mujeres se habían ido para Francia, que las habían mandado supuestamente al centro piloto, pero que ahí mismo eh, denunciaron. Él, tengo la imagen visual de unas planillas que, que tenía Miñone, en la que estaba el nombre de la persona, después había otras columnas que no me acuerdo qué eran, sinceramente no me acuerdo, y la última columna decía trasladado, y entonces estaban marcados todos los que eran trasladados. Eh, bueno, yo... Eh, colaboré con Miñones cuando vino la Comisión de Interamericana de Derechos uh -huh. Humanos Siempre tuve relación en esos años con él uh -huh. eh, Y él fue en realidad el primero que me presentó Algunas de las que iban a ser las Madres del Plaza de Mayo uh -huh. eh, eh, Pero todo eso Mira, este, primero te voy a decir una cosa Hasta ahora, en el año 2021 Hablando esto con vos que es público, por decirlo, de alguna manera, me cuesta. Uh -huh. Me cuesta. Eh, uh -huh. Es como si tuviera un tironeamiento, viste, de, de, lo, que, de lo que puedo o no puedo decir. ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, pero eh, me acuerdo que cuando los fui a ver a miñones me preguntó mi nombre. Entonces este, yo había tomado un un nombre este, que en el recuerdo de una, de una amiga que, que, que había fallecido en, en, por, cuando estaba por tener familia y que yo le, le quería mucho este, no era amiga mía era una chica un poco más grande que yo la, la valoraba la, la idealizaba mucho no, la quería mucho y la admiraba mucho entonces miñone que era, era vivísimo yo me acuerdo que estábamos en el comedor de la casa, en el living, entonces se va para la cocina me dice, "Espéreme un momentito." Y vuelve y me dice, ¿sí "¿Su apellido cuál es?" <risa> y cuando me preguntó mi apellido, casi me muero, no sé cómo me salió, le dije "Avón." Entonces él me dice, "¿De qué orígenes?" <risa> Este, como, como hubiera dicho mi vieja, cuando vos vas yo vengo, digamos, ¿no? Claro. Este, bueno, así que mi, mi contacto era, y todo lo que yo hacía, lo hacía completamente disociado de... de, de, pero, de, de mi, sí. pero ahí, bueno, ya empiezan a asociarse, ¿no? Digo, cuando, cuando miniones digo, se empiezan a asociar, quiero decir... Tu práctica profesional con el campo de la resistencia política y los derechos humanos, vía Minione? No, ahí empieza, pero con él eh, yo eh, lo que más este, eh, colaboré, digamos, hice fue, sí. y los contactos que él me dio tenían más que ver con la denuncia, con uh -huh. eh, poder hacer denuncias este, eh, organismos internacionales, etcétera, todo lo que podíamos hacer en ese momento para denunciar la desaparición de Claro. De ¿Y vos, vos tenías contacto con algún organismo internacional, o cómo eran las redes para hacer... Bueno, el, para bueno, bueno sí, sí, sí, porque se iban armando, viste, por ejemplo, la, cuando visitó en el año 76 vino la primera delegación de Amnistía Internacional, que todavía me acuerdo el nombre de Patricia Fine. Entonces, este, en distintos lugares organizábamos este, como para que se pudieran llevar denuncias a de amnistía. Uh -huh. eh, bueno, en ese caso, por ejemplo, en el caso de amnistía, eh, yo me había reunido eh, en, en una confitería que se llama En la Jockey que quedaba en, en Cerrito y no me acuerdo si Sarmiento o algo por el estilo, me había reunido con Patricia Fidney. Uh -huh. Pero uh, ella, habíamos quedado, yo tenía después que encontrarme con un muchacho para hacer denuncias también y entregarle cosas de estudiantes desaparecidos. Uh -huh. este, entonces, de la jockey, me fui caminando para la confitería ideal que quedaba en, no me acuerdo si esmeraldo o y corrientes. Sí, sí. Ahí. Este, entonces, bueno, voy caminando, qué pues sé yo, me siento y en un momento veo una persona que, pelirroja que me pareció que estaba en un auto que sacaba la cabeza, pero nada, sigo derechito, tranquila, me voy para la ideal, me encuentro con este muchacho y él miraba, estaba sentado mirando a la calle, eh, y entonces, al ratito, me, me dice eh, que están afuera autos de, los autos de... Los servicios. Sí, este, que eran tres, veía, él veía tres, este, y que estaban ahí para bajar, qué sé yo, entonces yo me paré, por eso siempre pienso en las cosas de solidaridad que ha habido, que no se mencione Yo me paré volando, agarré los papeles, me fui al baño, tiré los papeles en el baño, y salí, y le, el, el tipo de la, el, de la barra, digamos, de, que estaba ahí el empleado, me dice, ¿no quiere llamar por teléfono? Entonces llamo a Patricia Fini y le digo, le pido que venga rápido, porque me, estaban, me, me iban a llevar... Eh, este, entonces, bueno, vuelvo a la mesa con, con este otro muchacho y entraron, efectivamente, nos rodearon la mesa, bueno, un escándalo, qué sé yo, este, y mientras tanto llega Patricia Fini este, y bueno, ahí los aborda, los enfrenta, qué sé yo, y ellos llaman por teléfono, no sé a dónde, y les dicen que, que nos dejen, este... Y ahí nos salvamos. Después, qué sé yo, vino eh, Patricia Derian, que era del departamento de este, ser un contacto de Miñones, del Departamento de Estado de Estados Unidos, del gobierno de Carter. Uh -huh. este, después venían franceses. Si vos me preguntás ahora, ¿de dónde? Eh, no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que los íbamos a ver, íbamos a, al hotel a verlos, pero siempre tomando todo, imagínate las vueltas que... Sí, sí. Eh, toda una... Estrategia para... Y después, para, para para para. Cuando, cuando después también, cuando por ahí por ejemplo, caían qué sé yo, compañeros nuestros que este, desaparecieron y otros que después estuvieron presos, qué sé yo este, cómo confirmar que había pasado, que no había pasado este, bueno, eran todos procedimientos este, que dabas 200 vueltas, 200 vueltas cuando te ibas, teníamos formas de como para saber si tenías una cita, si la persona no iba, como tenías que averiguar, bueno. Y este. todo esto, digamos, vos lo hacías en un principio en el marco del PCR. Sí, eso sí. Uh -huh. Eso era, todo el tiempo lo fui haciendo, eso sí. Uh -huh. este, pero cuando cuando eh, conocí a, a, a, a las que iban a ser las madres, este, ahí me, digamos, me acerqué, me acerqué con ellas para para acompañarlas. Me acuerdo que se había hecho en la en la iglesia en la bueno, me sale en la Santa, ¿En Santa Cruz. Cruz, en la Santa Cruz que había habido un una un, eso fue a principios del 77 Hubo una reunión inmensa, en, no, en la, en, no en la iglesia, sino en el atrás, digamos. En la, bueno, no me sale ahora el, el, cómo se dice el lugar, que es atrás de la iglesia Santa Cruz, que fue este, una reunión muy grande, muy grande, en la que estaba Augusto, ahí lo conocía Augusto Conte McDonald estaba Westercam. Eh, no. bueno, eh, ellos formaron junto con Miñón el CELS, Uh -huh. eh, y yo, bueno, los fundadores del Cel Estaba el, el rabino Marshall Mayer Bueno, había muchísima gente Y ahí conocí también a otras nuevas este, A otras mujeres, digamos este, que Bueno, que después este, fueron las madres Pero ya fui estableciendo una relación personal Que era política, te quiero decir uh -huh. Era de solidaridad, no era profesional todavía uh -huh. Y ellas no sabían tampoco cuál era mi profesión ni nada al principio, hasta que, bueno, fuimos armando el vínculo y qué sé yo, se formaron las madres, bueno, este, formamos, armamos un vínculo muy... muy ¿Y ¿Cuándo? Cuando, si bien entiendo que la, ahí una cosa no excluyó la otra, ¿no? Pero ¿cuándo, dio, ¿cuándo se dio el paso y cómo se dio el paso entre el acompañamiento y la solidaridad? Y el establecimiento de algunas prácticas más, sí, si sí se quiere. sí, sí, yo lo tengo muy claro eso, porque este, ahí, en un tiempo, eh, finalmente, ponele que yo no sé cuántos meses, pero ya, ya supieron cuál era mi profesión. Uh -huh. Entonces, me acuerdo la primer madre que me pidieron que eh, atendiera. Uh -huh. eh, primero, ellas no tenían un lugar. Así que era a donde fuere, a donde fuere, porque yo a mi consultorio no eh, iba con ellas, ¿me entendés? Porque era la forma que yo tenía de, de separar. Bueno, y después ellas tuvieron, que para mí es un recuerdo muy entrañable, un departamento en la calle Uruguay, que era un departamento chiquito, de, tenía dos ambientes, no tres ambientes, y tenía un vestidor. Entonces ellas en el vestidor instalaron mi consultorio. Y entonces recuerdo bien las, este, cual, la, las primeras madres que me pidieron que atendiera. Después, yo nunca hice niños, pero el tema de la información a los chicos era un tema fundamental, así que tuve muchas entrevistas para eh, ayudar a informar a los chicos, etc. Y bueno, cuando ya... Eh, la situación era que la necesidad era muy grande, viste, a pesar de lo que siempre este, nosotros decimos, es que no eran pacientes, o algunos eran pacientes, pero que el, nosotros nunca tomamos el tema como un problema de patología, el, el tema de la desaparición, aunque fuera una situación traumática. Eh, uh -huh. pero era una lúmica, pero siempre planteábamos que eran personas que tenían que hacer un duelo, eh, bueno, las características que tenían que hacer, etc. Uh -huh. este, y entonces, bueno, en un, ya después de un, un buen tiempo, este, yo siempre hablaba con, con, por supuesto, con Darío Lagos y con Lucila Edelman, hablaba de todas estas cosas y, este, y también en ese momento este Pensamos la posibilidad para que yo también, porque ya las necesidades eran mayores, de, este, de, de, armar, de, de armar un equipo, digamos. Entonces yo hablé con las madres y les dije: Mire, me parece que, este, que, que hace falta, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, hablamos y este, siempre me acuerdo que ve que, que siempre fue muy operativa. Una de las ideas que habíamos tenido era hacer grupos. Uh -huh. eh, habíamos pensado en llamar los grupos de orientación, y los llamamos grupos de orientación, que hoy eh, no los llamaría así, pero en ese momento los llamamos grupos de orientación. Este, y entonces le propusimos hacer un, los grupos para trabajar el tema, en primer lugar, sobre la información a los chicos. Uh -huh. eh, un tema muy importante. Entonces... Este, antes de que yo tuviera tiempo de nada, me dijo, bueno, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo es la primera reunión? ¿Cuándo es la primera reunión? Este, y, <ríe> este, así que ahí empezamos con el equipo. Este, estuvo también Elena Nicoletti, ¿Sí? que es una compañera amiga este, y que es la caniana, justamente Elena. Este, y, eh, y Esther Candel, fuimos el primer grupito que, eh, que ahí los convoqué. ¿Y, y vos de, de dónde los con... Bueno, a Darío Lagos y a Lucila, entiendo que ya los conocías muchísimo de antes, pero después a, a los otros integrantes. ¿cómo... ¿De dónde lo fuiste convocando? ¿Cómo pensaron? No, no, no, en este primer grupo, este primer grupo la convoqué a Elena, con la que yo tenía relación eh, personal y política, y estar Estercán de Elena, los que yo conocía que, digamos, que, se podía, que sabía que se podían animar. Y, claro, y, ¿no? eh, animar así que, y confiar, ¿no? Como, ¿eh? sí. Animar y confiar, me imagino que eran dos, dos ítems... Sí. Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí, sí, sí, ahí un, la primera cuestión, viste, en el trabajo con las madres siempre es el tema, con, con todos, el tema de la confianza es un tema clave, eh, ¿Sí? digamos, para poder trabajar, y bueno, y así que armamos el equipo y empezamos, este, bueno, empezamos a atender a todos los que, que hacía falta, que necesitaban, y empezamos a hacer los grupos, ¿Sí? este, eh, que que digo que era muy duro de hacer los grupos, yo recuerdo que este, nosotros por ejemplo íbamos con eh, los grupos, los hacíamos muchas veces este, tres al principio, porque para poder sostener y de golpe algunos otros se ponían a llorar, etc. pero era un instrumento enormemente valioso, porque por ejemplo... Este, vos sabés que bueno, nosotros hemos trabajado sobre el tema de las inducciones que planteó la dictadura, que, las inducciones psicológicas que jugó la dictadura, porque jugó con un campo de ideas fuerte, no es que, eh, que no había ideas, era terror y ideas, ¿no? Este, sí, sí. Para incidir. Este, entonces, sí, sí. los sentimientos de culpa, que son sentimientos normales en cualquier duelo, sí, sí. Este, en este caso eran eh, mucho mayores, pero por ejemplo, en los grupos: suponete, una mamá se sentía culpable porque eh, había, este, este, quería que su hijo se fuera fuera en vez de comprenderlo. ¿no? Y otra madre se sentía culpable eh, porque eh, lo había comprendido y no le había dicho que se fuera fuera. <risa> ¿No? Este, entonces, bueno, todas esas vivencias, tengo muchísimos recuerdos de eso porque fueron. Eh, el trabajo en grupo fue muy, muy bueno. Y lo mismo ocurría con el tema de la información a los chicos, porque la idea de contarles. Porque, viste, hay cosas que ahora están. Es como el tema, suponete, de que lo social es parte de la subjetividad. Estamos todos de acuerdo ahora. Pero en esa época. Sí, todos, diría, pero. bueno. <risa> bueno. Muchos, muchos, ¿no? Muchos, por lo menos no suena, ¿no? <risa> no suena mal, digamos. este claro. digamos este, En esa época no era tan así. Decís. No era tan así, no era tan así. Y había una gran discusión en el campo PSI -sí sobre el problema del duelo uh -huh. y de que había que dar por muertos los desaparecidos. Uh -huh. Esto es todo un tema para el PSI -sí muy importante, porque fue un debate muy grande en nuestro campo, eh, no sé. Sobre todo cuando ya se sabía, bueno, pero vuelvo con lo de los chicos. Lo sí. de los chicos, el tema era que muchas madres desaparecidos no le querían decir a los pibes lo que había pasado porque identificaban su propio dolor con lo que le pasaría a los chicos. Ahora, ¿qué pasaba? Si le decían a los pibes que los padres estaban trabajando afuera, los pibes sentían que los padres los abandonaban voluntariamente. Claro. Por lo tanto, las vivencias de abandono eran fuertísimas. Este, bueno, fue todo un trabajo el poder eh, colaborar para, eh, digamos, para que este, se pudiera hablar con la verdad a los chicos de acuerdo a cómo iban preguntando, cómo se iba a dar. ¿no? En, en ese sentido te quería preguntar, ¿no? porque efectivamente vos ahí situás digamos, eh, varios problemas que podríamos decir... Problemas clínicos, no psicopatológicos, pero clínicos que son que son debates que atravesaban el dolor y la subjetividad de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué contarles a los chicos? Sí. ¿Qué hacer con ese familiar desaparecido? Si darlo por muerto, o, o, o seguir reclamando lo, la, sí. la, la vida, etcétera. Qué, vamos a decirlo así, en un punto eran problemas nuevos. No, Mira, no. absolutamente nuevos Nosotros no teníamos bibliografía de nada Yo reci... Nosotros recién leímos a Betelheim A uh -huh. Betelheim después de la dictadura uh -huh. No, ni idea, ¿me entendés? Era... Estaba claro que el concepto de neutralidad estaba cuestionado ya. Ahí este... <risa> no había. Lo que sí teníamos un poco más claro Era el tema de la abstinencia Digamos, uh -huh. respetar eh, digamos, la abstinencia, sí, pero la neutralidad era imposible, porque para establecer un vínculo de confianza teníamos que compartir el uh -huh. movimiento muy bien. Así que este, ese era un tema. Y este tema, eh, fíjate que el tema de la consigna de aparición con vida uh -huh. sintetizaba el problema clínico del duelo, uh -huh. porque lo que nos decían era que eso era una demanda delirante, y sí. nuestra experiencia era que muchas madres que ya sabían y sospechaban, es decir, y que estaban trabajando en un duelo por la desaparición, sostenían la consigna. Porque la consigna apelaba, no apelaba, cuestionaba, demandaba al Estado desaparecedor. Uh -huh. ¿Me explico? Y por lo tanto tenía un sentido que iba mucho más allá... En de... todo el caso del estado, el que diga que hizo con, con esa que, que, que digan que digan dónde están eh, etcétera etcétera y la justicia entonces esto que se sintetizaba en la consigna tenía que ver con que ellas no tenían por qué decretar la muerte del desaparecido este, bueno tema Ahora, que fue sí esos debates se dieron ¿Durante la dictadura? ¿Hacia el final de la dictadura? Y en todo caso, ¿qué relación mantenían ustedes, como ya equipo de asistencia psicológica, con otros equipos que podían tener víctimas, si es que las tenían? ¿no? si es que bueno, podían? Mira, no, cuando yo te digo debates, me refiero a que como nosotros siempre tuvimos inserción en el campo profesional, porque una de las ideas, tanto de LEATIP, como del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo, fue que nosotros tomábamos una especificidad, pero nosotros manteníamos nuestra vida profesional, nuestra relación con las instituciones profesionales siempre, uh -huh. eh, digamos, además de no vivir, eh, además de, de, de tener que vivir, digamos, de eso, pero nuestra, uh -huh. eh, nuestra inserción profesional la manteníamos me uh -huh. entendés? Entonces las discusiones eran con colegas uh -huh. este, que conocían es. algo, eh, que eran de confianza nuestra, porque no es que hablábamos con todo el mundo, sino que los que eran de confianza nuestra que conocían, eh, te estoy diciendo los primeros tiempos, después ya cuando sobre... eso fue los primeros tiempos, que nos decían eso. Después, con los años, yo no puedo fijarte justo los años, pero lo que sí sé es que en el año 83 uh -huh. aparecen otros equipos, por ejemplo, uh -huh. el Movimiento Solidario de Salud Mental, este, el CELS también arma un equipo, sobre fin de la dictadura se arman otros equipos, eh, con ellos este tema estábamos de acuerdo en general, me explico Perfecto. con los equipos, con los que trabajábamos, con personas afectadas por la represión política o familiares, este, eso, como te voy a decir, la clínica era evidente, ¿me entendés? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué eh, la madre va a decir que su hijo está muerto si no hay ningún ritual... Eh, no, no pudo encontrarse con el cuerpo Etcétera, bueno, esto, eso después Ha tenido efectos este, en la memoria histórica Y en la memoria colectiva Muy importantes, digamos no este, Pero en, Digamos, cuando uno hablaba con otros eh, Terapeutas, digamos Nos decían, bueno, no, mientras no Den por muerto, no van a poder Hacer el duelo Te lo digo a la rápida, ¿no? Sí, sí, sí eh, Bien y después un... aprendimos muchas cosas, como por ejemplo, aprendimos cómo el agrupamiento, eh, digamos, les permitía eh, preservarse psíquicamente. Uh -huh. Cómo la ocupación de la plaza pública eh, y la acción social, la respuesta social que dieron, era un elemento de preservación psíquica extraordinario, y uh -huh. que era un elemento interno a la elaboración del duelo me explico, y cuando se impone los desaparecidos existen que eso tiene un efecto si vos querés llamarlo instituyente performativo, ponerle el nombre que quiera porque los nombres los fuimos poniendo después digamos ¿no? pero eso tuvo un efecto en la sociedad, pero tuvo un efecto sobre ellos mismos, sobre los familiares sobre las madres en particular este, entonces ahí pudimos ver el papel apuntalador extraordinario del agrupamiento y de la respuesta social organizada. Eh, pero todo eso era como que lo íbamos viendo sobre la marcha. Me, me explico, no es que teníamos una teoría previa que. Pero, y, de hecho, hasta uno podría preguntar, ¿con quién supervisaban estas cosas? ¿Con qué, ¿O con, ¿Con quién las conversaban? Bueno, bueno, pero ¿sabés qué? Y eso yo hasta el día de hoy muchas veces lo planteo. Este, nosotros teníamos una reunión semanal nuestra, Uh -huh. en el consultorio nuestro, yo tenía el consultorio con Lucy, teníamos una reunión de equipo semanal rigurosa, donde discutíamos todos los temas clínicos. Esa reunión semanal de los jueves, porque nosotros el jueves hacíamos la reunión, después, este, ya te habló ya después cuando las madres estuvieron acá en la casa de Hipólito y Rigoyen, etc., este, íbamos para allá almorzábamos con ellas y e íbamos a la plaza, digamos el jueves era un día, eh, digamos, dedicado por todos nosotros a eso, y discutíamos todos los temas clínicos, discutíamos lo que nos pasaba, este, porque no teníamos supervisión, eh, claro. Este, será de ahí que a mí no me... Mira, ahora que te digo pienso, porque vos sabés que a mí la palabra supervisión nunca me gustó, y me negué a usarla, aunque tengo mucha gente con la que eh, interviso, digamos, claro, claro. <ríe> pero no me gustó porque es una palabra que muestra un ejercicio de poder. Sí, sí, sí eh, me... totalmente Totalmente, pero bueno, hacíamos eso. Discutíamos todo eh, nosotros. Uh -huh. eh, después hemos tenido la posibilidad de intercambiar mucho ya eh, desde fines de la dictadura en adelante con otros sí. equipos, etc. ¿no? Y de hecho ahí aparecen contactos internacionales, digo, no solo de los de la denuncia, sí. sino de, de, de, en términos profesionales, porque vos ahí... trabajos en el exterior. Y... Sí, mira, el primer trabajo... Lo primero que escribimos, que fue el artículo sobre, eh, creo que era sobre el silencio, uh -huh. este, ese artículo este, nos pasó una cosa, lo publicó el porteño, uh -huh. eh, creo que fue en el año 82, y había un congreso de CEPRA en Tucumán, uh -huh. en Tucumán estaba el interventor militar, uh -huh. bueno, eh, en es, eh, cuando se presenta el comité organizador decide que nuestro trabajo no puede ser presentado porque había sido acaba de ser publicado, no sé, en el porteño. Rafael Paz que estaba en el comité organizador plantea que se nos permita leer el trabajo fuera de programa ¿Eh? ¿No? con lo cual era una forma bueno, yo me acuerdo que estábamos caminando en Tucumán y habíamos Dicho, si van ocho personas, lo leemos. <risa> este, y nos mandaron aún a a arriba mientras había excursiones para Tafí Viejo, para Tafí del Valle, y nos mandaron, este, así que dijimos, si hay ocho, lo leemos. Y para nosotros fue, te digo, nunca me voy a olvidar porque llegamos. Y empezamos a ver gente en los pasillos, gente, gente, gente, gente, y resulta que era la gente que estaba para nuestra mesa. Que fue eh, para todos, digamos, no para nosotros solo, para todos fue el primer encuentro en el que se habló públicamente de ese tema. ¿Sí? Eh, creo que el Congreso fue en el 83, me parece, pero ¿Sí? todavía estaba la dictadura, 83 82. Y después nosotros... Eh, teníamos contacto con Amnistía Internacional, teníamos contacto porque habíamos, este, eh, junto con, con Darío y Lucy, y Westerkamp, y varios más, uh -huh. este, fuimos fundadores de Amnistía Argentina. Uh -huh. este, teníamos relación con Amnistía Internacional. Pero en el campo PSI tuvimos un apoyo muy grande este, porque se había formado en Dinamarca, se había, había un grupo que era en un centro internacional para rehabilitación de víctimas de tortura. Uh -huh. Que las posiciones que tenían en Lopsi eran neurólogos, digamos, básicamente. O sea que éramos el día y la noche, pero tuvieron, y yo eh, quiero dar el nombre porque Inge Genezke era la directora de ese centro. Este, yo fui a una reunión de amistad. La primera vez que salí de la Argentina fue en el 83. Eh, tiempos de dictadura me refiero, no, para una actividad, a una reunión de, eh, las, de salud mental de Amnistía Internacional que se hizo en Minnesota. Que uh -huh. nos llegó a través de Daniel Deutsch, que era o, o una historia particular de una familia que fue toda represaliada, nos, uh -huh. llegó, nos avisó Daniel eh, que se hacía esa reunión y que nos invitaban a esa reunión. No me, no, no me preguntes cómo fue que nos conocían ni nos invitaron, no sé, pero yo fui a esa reunión y yo no sabía hablar una palabra de inglés, Luis. <risa> nada, nada. Así que bueno, me tradujeron, qué sé yo. bueno Pero ahí me invitaron a una reunión que se hizo eh, al año siguiente en Dinamarca, organizada por el RCT. Uh -huh. eh, y digamos, para nosotros fue una sensación de apoyo, de salir del aislamiento, ¿me entendés? Porque la vivencia de aislamiento durante toda la dictadura era muy fuerte, ¿me entendés? Este, sí, claro. Era realmente una sensación de, de soledad muy grande y eh, más allá de que, eh, de que, digamos, qué sé yo, la experiencia con las madres fue una experiencia fenomenal, pero me refiero al ¿no? En, uh -huh. Este, y tuvieron un enorme respeto por nuestras eh, opiniones y hubo muchos cambios que se fueron dando en, en ellos mismos, digamos, a partir de lo que, y, pero fuimos nosotros, fue pues, gente de Chile, uh -huh. fuimos los primeros, el, el primer seminario que se hizo fue un seminario internacional, que fuimos, fueron filipinos, bueno, me acuerdo de, de los filipinos, los chilenos, nosotros, este... Uh -huh. eh, y que bueno, ahí sí empezamos a tener muchos contactos internacionales, porque se abre, eh, este, y debates y, y después hubo muchísimos, ya pasada la dictadura, este, hubo muchísimos seminarios en Centroamérica, etcétera digamos, siempre sí. contando con un apoyo del, del IRCT, ya se había formado, eh, en una reunión que estuvo Darío, en el 86 se había formado el, eh, la, la, el comité, no es, no es la palabra comité, internacional, internacional para rehabilitación de víctimas de tortura. Este, uh -huh. que... en, en ese sentido, y ya avanzando como en esto de, del retorno a la democracia, ¿no? porque ahí lo que aparece es bueno, una salida del aislamiento, en parte lo que contás del Congreso de Tucumán de FEPRA, que parecía haber, digamos, expectativa por escuchar el trabajo de ustedes, y estos lazos internacionales, ¿no? Donde, con distintos equipos de, de otras partes del mundo. Pero, en los 80, digamos, en la, en la postdictadura, en, en el inicio de la democracia, ¿cómo evaluás vos hoy, si querés, el impacto de lo que ustedes trabajaron con víctimas del terrorismo de Estado, en relación al campo PSI en general, digamos. Eh, porque ahí me imagino que habrán aparecido debates, porque justamente por esto que vos decías antes, de la relación entre el psiquismo y lo social, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo ves esos debates y, y la inserción de ustedes en el campo psí local? De los 80? Bueno, mira, ahí hubo... Un, vos pensá que en ese momento eh, este, queda como eh, director de salud mental eh, Vicente Gali, uh -huh. eh, que yo le tengo muchísimo respeto a Vicente, eh, a pesar de que eh, no, no, no coincidíamos, digamos, en una cantidad de cosas, pero bueno, eh, pero creo que era una, es una persona muy eh, comprometida. ¿no? Uh -huh. este, Vicente estaba en la APA. Eh, ya a esa altura la paz se había recompuesto también, en fin, por eso digo, había corrido mucho agua bajo el, bajo el puente. Y hubo una jornada que organizó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en la que hay una persona que no me puedo acordar el nombre, pero estaba Gilú García Reynoso, Vicente Gali y yo. Fue una actividad que se hizo en la sala, en la A y la B que se abrieron en el San Martín. Uh -huh. eh, en la cual, bueno, nosotros, fue la primera vez que nosotros describimos lo que hacíamos, digamos, lo que habíamos hecho públicamente. También fue, eh, por eso digo, porque pensá que eh, lo que había sido la resistencia y el aislamiento de las madres sobre el final de la dictadura eh, se transforma, ocupan el lugar del ideal social, digamos, cambia ¿Qué? completamente la situación. Este, y quedan ubicadas en un lugar completamente diferente. Eso también tuvo incidencia, en mi opinión, en eh, la valoración de lo que habíamos trabajado nosotros, de alguna manera, y este, desde ese punto de vista hubo mucho reconocimiento, digamos, ¿no? No, sinceramente. Después nosotros, eh, unos años después, empezamos a trabajar para que se armara la cátedra de psicología eh, de, de, de la de ética, sí, de, de derechos humanos y salud mental, algo así. Eh, el nombre. Este, pero, digamos, este, pero en general, eh, digamos, los debates eran los debates de esa época en el campo del psicoanálisis en general, y nosotros como participamos, como cualquier... Eh, cualquier hijo de vecino digamos en esos debates generales no es cierto este, con opiniones respecto de nuestra eh, digamos de nuestra experiencia había en general valoración de lo que habíamos hecho en fin. pero sería como en algunos sectores sería como me decía este amigo mío que te digo oh, vos este <risa> Muy buena terapeuta, pero no, no, no soy psicoanalista. Este, ¿no? Uh -huh. y, y yo en eso, este, sinceramente, eh, te digo, por ejemplo, una de las autoras que nos ayudó muchísimo, pero la encontramos después, pero nos, eh, fue Piera Olanie uh -huh. La encontramos después y Piera habla del tema de la alienación social, etcétera que empezamos nosotros a, digamos, a ver el fenómeno de la alienación social durante la dictadura, este, entonces, estos eran todos temas que eh, circulaban durante todo ese periodo como temas de debate en una sociedad que estaba conmovida por lo que había pasado. Me uh -huh. explico. Eh, yo me acuerdo que en, ese, en la presentación de ese trabajo en FEPRA que te comenté, hubo una chica, una psicóloga, que se paró después que leímos, qué sé yo, y dijo: ¿Dónde estuve yo todo este tiempo? ¿no? Eh, fue fuertísimo Y eh, entonces, bueno Digamos, esto convocaba A muchísimos y replanteaba Bueno, replanteó el problema De cómo son las articulaciones Entre lo social Y lo psíquico Cómo son los modos de elaboración De traumas sociales uh -huh. este, Cómo opera el principio De realidad con, Porque ella, las madres instalan la figura de la desaparición Y eso Aparece como un principio de realidad organizador de una direccionalidad en la elaboración del duelo, por ejemplo. Bueno, esos temas nosotros eh, teníamos que discutirlos, después vino, suponete, la discusión de la apropiación. Uh -huh. Entonces el doble trauma para los chicos apropiados, que era que tuvieran que eh, recuperar su identidad, era, eh, hubo, te acordás un debate, bueno, vos eras muy joven seguramente, pero hubo un debate en el campo PSI sí, muy grande sobre el sí. efecto de retraumatización eh, que, que podía eh, producirse. Ese fue otro de los temas de, de debate en el campo, PSI, sí, pero estos ya temas de debate ocupaban durante algunos años, los primeros años post dictadura, ocupaban eh, digamos los espacios, que sé yo, yo me acuerdo que teníamos que ir a Aapa, diferentes lugares profesionales para donde se hacían mesas para debatir estos temas, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, eh, había, había como, es imposible que no haya polémicas, digamos, ¿no? Pero también eran polémicas que, por decirte de alguna manera, eran ami amigables, me explico. Aunque la discusión de la, porque, por decirlo de alguna manera, hay un debate se me cruza con lo político, que es con la derecha, me explico, con, eh, pero después el tema de la apropiación, a mucha gente que reivindicaba lo de las madres, etcétera, etcétera, al mismo tiempo eh, el tema de, de la apropiación eh, sentían que no, estaban, que no estaban de acuerdo con la restitución de la identidad. Eh, y entonces ¿sabes? había planteos en el orden del adopción concretamente uh -huh. para debatir esos temas, uh -huh. siempre lo social ponía los temas que eh, después había que debatirlos en la especificidad de lo nuestro, porque uh -huh. vos no podés contestar, porque una de las cosas que eh, a mí me parece es que si bien yo considero que lo social es parte misma de la subjetividad, un factor interno a la subjetividad, de cualquier manera eh, siempre trato de no hacer extrapolaciones. O cuando las hago, digo, sé que estoy extrapolando. Uh -huh. Me explico, porque no se contesta con política a problemas específicos. Se contesta, en todo caso, con el modo en que determinados fenómenos tienen una presencia en lo psicológico, eh, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces teníamos que discutir en la especificidad. Uh -huh. eh, sí. ¿Hay... En ese punto, digo, aparecen efectivamente muchos debates en el campo PSI en donde, bueno, lo que había ocurrido en la sociedad en relación a la experiencia de la dictadura y, y sus consecuencias, seguía formando parte de los debates generales de la sociedad y también de la especificidad del campo PSI. Pero, por ahí, quería retomar un poco, bueno, vos dijiste una de las experiencias que te marcó, fue la coordinadora. Sí. Después de la dictadura... Aparece, como vos decís, Vicente Gali como director de, de Salud Mental. Y en ese punto, por ahí, te pregunto algo, por ahí menos en relación a los debates epistémicos y más en, en términos de organizaciones profesionales y gremiales. ¿Por qué pensás vos que no se pudo rearmar algo de, de, lo, que, de lo que fue la experiencia de la coordinadora después? Mira, porque yo creo que la dictadura fue demoledora, Luis. Uh -huh. La dictadura, para mí, eh, cuando yo pensé eh, en qué hablaría con vos, te iba a decir, hay un antes y hay un después. Uh -huh. eh, a mí me parece que la dictadura demolió, me explico, eh, todo el campo psi. Eh, vos imaginate, por ejemplo, los exiliados que empezaron a volver, los conflictos que se armaban cuando venían exiliados que iban como docentes y los que de acá no iban como docentes, eh, uh -huh. bueno, miles de conflictos, eh, y el que volvía del exilio que tenía que eh, volver, volvía a otro país, no al país del que se había ido, este, entonces todo eso demolió brutalmente, dentro de eso... Este, se formó APSA, hubo, digamos, algunas, este, eh, la asociación de grupos, eh, digamos, trabajó, APA, etcétera. Pero te quiero decir que esa experiencia quedó eh, aniquilada, estallada, por decirlo de alguna manera, eh, sí. con la dictadura. Y recomponer eso en tiempos que después vos pensás que vino el menemismo. Vino uh -huh. la cultura de la posmodernidad, uh -huh. de la cual podríamos hablar un montón también sobre la cultura de la posmodernidad, que yo creo que es el correlato en el campo de la cultura del neoliberalismo, me parece a mí, digamos, uh -huh. por decirlo rápidamente. Entonces, este, el cultivo del individualismo, eh, el sálvese quien pueda, etcétera, condiciones que nada tenían que ver con las condiciones que posibilitaron la emergencia de ese gran movimiento que fue el movimiento sí, de aquellos tiempos entonces yo creo que todavía estamos en deuda de eh, reconstrucción digamos no como lo que ha pasado también en la sociedad en el país eh, digamos que eh, bueno que estamos en deuda de que de construir algo diferente realmente no eh, pero en el campo sí fue muy complejo, este, por eso digo, yo me acuerdo la vuelta del exilio, después hubo muchos eventos en los cuales se discutieron estos temas, etcétera. pero ese modelo en el que se discutía, por decirte de alguna manera, el psicoanálisis este, profundamente, el debate de ideas uh -huh. en el campo del psicoanálisis, en el campo de las instituciones, etc., Quedó completamente empobrecido, es como un árbol de otoño, me explico, no, no, no, quedaba, uh -huh. no quedaba nada, me explico. Entonces, eh, todo el proceso de recomposición es un proceso sumamente dificultoso. Uh -huh. Uh -huh. Este, después, creo que ha habido logros en, en, en la construcción de memoria colectiva inmensos, por supuesto, y de memoria histórica, porque ya estamos en la etapa de la memoria histórica. Este, y yo te decía, bueno, me parece que, suponte, lo de las madres con el pañuelo blanco y la marea verde eh, con los pañuelos verdes, bueno, hay un legado, yo creo que hubo una transmisión transgeneracional del trauma y hubo también una transmisión transgeneracional de, eh, de las luchas emancipatorias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fue lo de la, la, las, las chicas jóvenes en las calles, digamos, con lo de la, con lo de la marea verde, me acuerdo, mira, que se decía qué iba a pasar si no se aprobaba la ley, que no se aprobó en ese momento, que entonces las pibas se iban a agarrar una depre terrible, etcétera, etcétera. ¿No? Este, y sin embargo, ¿qué ocurrió? Que. Yo le puse un nombre porque que sé yo que lo, lo, tenía que hablar en una jornada y, y que las chicas tenían una vivencia de júbilo emancipatorio uh -huh. gigantesco que superaba que no se aprobara la ley en ese momento porque ya había algo que estaban uh -huh. construyendo que no tenía retorno y que esas vivencias emancipatorias este, son vivencias que... Digamos que recién estas generaciones empiezan a, ¿Sí? a elaborar. ¿Me explico? ¿Vos pensás que, eh, que se cortó la terminó la dictadura y este, los 30.000 simbolizan mucho más, simbolizan los 30.000, pero simbolizan además muchísimo más todo lo que se perdió en la cultura, en el arte, en, bueno. y después se han hecho, digamos, ha habido siempre caminos y prácticas, qué sé yo, el otro día estaba mirando una, una, una película, un documental sobre cómo fue teatro abierto, bueno, uh -huh. este, y hubo, wow, qué sé yo, el cine ha hecho, pero todavía seguimos haciendo elaboraciones de aquello que ocurrió. Sí, hay, hay, una, hay una dimensión presente todavía y, y que se precisa un par de vueltas, parece, ¿no? Ahora, después te das cuenta que hubo un triunfo extraordinario que fue lo de los juicios, por ejemplo, porque ese es otro tema que... Bueno. Pues fíjate, a los 20 años aparecieron los hijos... Justo a los 20 años, cuando eh, conmemoramos los 20 años del golpe, aparecieron, pero eh, era impresionante porque empezaron en La Plata, acá, allá, allá, allá, y de golpe, y eso tenía una necesidad social y política, pero tenía una necesidad de elaboración de esa generación de eh, ser los hijos. Nosotros hicimos una investigación en el... Te voy a hacer llegar, por ejemplo, sacamos un librito, porque eh, eh, a, a mí me dieron junto con Lucy la Guggenheim en el 2004, la beca. Sí. Hicimos una investigación sobre eh, hijos de desaparecidos. y Realmente vos veías que había un plano que era el plano eh, del reapuntalamiento social, etcétera, etcétera, pero después era una necesidad eh, para la elaboración personal Por eso nosotros siempre decíamos que había un aspecto de la elaboración que era público y social, y un aspecto íntimo y privado. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, aparecen los eh, hijos. Y luego, cuando vienen los juicios, el grupo que se hace cargo, por decirlo de alguna manera, es el de los detenidos desaparecidos. ¿Los, los juicios te referís a los que surgieron Pero, de... La, la anulación de las leyes de impunidad después de la anulación de las leyes sí me refiero a eso y ahí tenés el, lo, el, que cada digamos que son distintas generaciones uh -huh. no ordenadas en genealogía exactamente pero son distintas generaciones que asumen colectivamente eh, la construcción de la memoria uh -huh. eh, que a mí me parece que, bueno que eso es un logro inmenso como muchos logros sociales que se han tenido en los últimos años, pero todavía estamos muy en deuda con, con la Argentina que queremos. ¿no? Uh -huh. Estuvimos repasando muchas etapas y, y llegamos a un punto que me parece crucial, ¿no? que es pensar el, el presente y los legados. Pero antes de, de cerrar y, y por ahí ubicarme en, este, en estos tiempos, quería hacerte una pregunta respecto de, digamos, de tu transición eh, profesional, si se quiere, y vinculada con los derechos humanos, porque si yo no me equivoco, en el 89 y en el 90 el equipo de asistencia de las madres se terminó Hablaste. y vos fundaste, el, o con otras personas, sí, e quería preguntarte un poco qué ¿Cómo fue esa decisión? o ¿Qué fue lo que había pasado? Mira, la decisión eh, fue una decisión eh, totalmente compartida con, con las madres, porque durante la época de la dictadura, los primeros años, digamos, eh, nosotros teníamos, eh, digamos, no, no asumíamos posiciones ni nada diferenciales y solamente, además tomábamos solamente los temas de derechos humanos este, vinculados a las madres, teníamos un, como una dependencia eh, consciente, digamos, respecto de las madres. Este, en un determinado momento decidimos conjuntamente, y, y muy bien, porque después nosotros mantuvimos este, la relación personal por años, digamos, este, pero decidimos este, que ya nosotros era el momento de que nosotros... Este, hiciéramos por, por nuestra cuenta, porque a veces aparecían diferencias uh -huh. en la evaluación de la situación, eh, que nosotros no las podíamos tampoco hacer públicas, ni las madres con toda razón querrían que las hiciéramos públicas, digamos, pero eran diferencias que podíamos que teníamos, que era lógico que hubiera en ese momento. Entonces, en ese momento nosotros, lo que va no significó un duelo, ¿no? Porque uh -huh. na nada es... Este, eh, Así nomás, digamos, fue un duelo, pero digamos el hecho de que nos separáramos en, con, con muy buena relación, digamos, este, eh, eso era muy importante. Pero bueno, fue un duelo porque fue una pérdida importante. Lo que nosotros estábamos convencidos es que queríamos eh, darle continuidad a la tarea, este, uh -huh. y entonces efectivamente ahí... Eh, ahí ya al equipo de las madres habían entrado otros compañeros. Bueno. ¿no? Eh, después de la dictadura se había ampliado porque uh -huh. eh, era un grupo mucho más grande. Y este, entonces ahí nos, un grupo de los que estábamos en el grupo que sería el grupo fundacional del equipo, eh, más otros compañeros este, y gente más joven, formamos el EATIP. Eh, en el año fines del 90 eh, que se llama Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial que digamos la, lo que definimos fue que seguíamos íbamos a seguir trabajando con eh, temas de derechos humanos y salud mental obviamente este, con, eh, y con situaciones traumáticas de origen social este, en relación a grupos que den respuestas sociales a esas situaciones ¿no? uh -huh. entonces, este, qué se llama trabajado con la gente de Cromañón con, en las inundaciones en Santa Fe, por ejemplo eh, etcétera, etcétera pero además este, qué se llama, hemos tenido hemos trabajado con hijos con, digamos, con las nuevas problemáticas que a partir del 90 estuvieron planteadas, eh, con uh -huh. hijos desaparecidos con la asociación de detenidos desaparecidos este, uh -huh. hemos hecho acompañamiento después ya en los juicios este, a eh, bueno, acompañamiento a testigos eh, bueno, tenemos mira yo por muchos años siempre pensaba que nosotros hemos dicho el día que no haga falta más cerramos porque digamos, <risa> no, no, sí, decimos en el sentido de que de, de esto de, que, de no burocratizarnos ¿viste? de no tener instituciones burocratizadas pero la verdad es que siempre eh, aparecen situaciones este, que, que requieren, y ahora incluso en pandemia, por ejemplo, hemos hecho una experiencia muy, muy buena, también muy interesante sobre, en, en tiempos de pandemia. Pero, digamos, este, en, con este equipo hemos trabajado muchísimo, este, se, se incorporaron nuevos, eh, nuevos colegas, uh -huh. yo además tengo el placer de que... Una de mis hijas está, Mariana Lagos, está en el equipo. Este... Eso también es transmisión, ¿no? Eso también es transmisión, sí, sí. Yo creo que, mira, te puedo decir que por las cosas que hacen mis tres hijos, este, en ese sentido, así como, así como han tenido que pasarlas, digamos, este, simultáneamente creo que también hay algo de... Porque en distintos planos este, los, los tres tienen... Sensibilidad ¿Sí? social. ¿Sí? Son los, lo único que los tres son re independientes. Eh, ¿Sí? Digo independientes ¿Sí? políticamente. <risa> este, pero los tres hacen... La, otra, la segunda hija es abogada. ¿Sí? Eh, y, y, y el hijo menor es pediatra. Y ¿Sí? vive afuera de... No vive acá. Vive en, el, en una provincia. Y... ¿Sí? Eh, eh, bueno, pero eh, me estabas preguntando el EATIP, y el eh, con el EATIP hemos produ hemos. Este, pero ya sí, eh, eh, digamos, por ejemplo, hemos podido tener bibliografía, hemos trabajado temas eh, más, en profundidad, eh, aunque, digamos, esa primera experiencia del libro que sacamos que, que vos debes haber conocido, que es Efectos Psicológicos de la Represión Política bueno, ese fue el libro que tuvo más difusión, pero siempre hemos trabajado con la idea siempre de que, tenemos la idea de que es importante poder conceptualizar, eh, sí. no, es decir, hacer un movimiento entre las prácticas que hacemos y la conceptualización. Uh -huh. eh, entonces, bueno, le damos un, un lugar a, a la producción conceptual también. Uh -huh. Y es un trabajo muy... Muy gratificante, viste, en un sentido, porque eh, bueno, porque podés usar tu instrumento teórico y clínico tomándolo del centro de estudiantes al servicio de nuestro pueblo. Uh -huh. <risa> este... Realmente. En ese sentido, por ahí, y, y pensando ya en, en ir cerrando la entrevista, porque vos seguís, por supuesto, absolutamente activa, formás parte de Lea si no me equivoco, también. De la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos y de APSA, la... de, de, de Psiquiatras Argentinos. En ese sentido, ¿cómo ves el, el presente del campo PSI? Mira, yo primero te aclaro que tengo la patología del optimismo. <risa> este... Bueno, es una buena patología. Entonces, eso es como me encarga... Eh, mi hijo siempre dice que yo digo de lo malo a lo bueno. Este, uh -huh. Pero, digamos, eh, yo creo que hemos pasado eh, periodos muy, muy duros. No, no me refiero a la dictadura, eh. uh -huh. eh, Me refiero a los periodos de hegemonía neoliberal, esto que te digo de la... Eh, de la predominancia del hegemonismo, de la cultura eh, de la posmodernidad, etcétera, que a mí me parece que ha sido, eh, digamos, que ha estimulado lo peor, por decirlo de alguna manera. Y, eh, pero me da la impresión de que se están abriendo eh, como... Ahora, vos me podés decir, ¿será tu deseo? Bueno, puede ser que sea mi deseo, que además como estoy bastante vieja, este, quisiera poder ver algo antes de, <ríe> antes de partir. Pero este, yo tengo la impresión de que, eh, que, en, que hay como... Eh, cuestionamientos, que hay eh, nuevas prácticas. Me, me explico, todavía las veo como esbozos. Cuando vos me decías qué pasó después, yo creo que la reconstrucción después de la dictadura eh, eh, eh, inevitablemente iba a llevar muchísimo tiempo. Pero me da la impresión de que, eh, de que hay nuevos debates. Este... Mirá, el otro día, no el otro día, hace poco. Hice un curso de Recalcati, que no sé si lo ubicas. Este, bueno, que eh, me, dijeron, me dijeron que para algunos analistas no está muy bien conceptuado porque hace actividades en plazas y de difusión pública, etc. Este, pero, digamos, me da la impresión que así como están todos los problemas de género, todos los problemas que están en discusión, que hay gravísimos problemas que atraviesan la subjetividad, ¿no es cierto?, gravísimos, como los problemas de adicciones, como, bueno, qué sé yo, los trastornos de alimentación, gravísimos problemas que afectan la salud mental y que están ligados a las condiciones sociales de vida y a las condiciones materiales y a las condiciones de la cultura en la que vivimos, ¿no? Pero al mismo tiempo encuentro se encuentro que de golpe leo cosas que me interesan. Eh, uh -huh. que ¿Me entendés que hay aportes, que hay mm, jornadas en las que vos ves que se está pensando, que se está tratando de, uh -huh. eh, bueno, de, de poner a trabajar nuevas ideas eh, y que hay nuevas prácticas también? Uh -huh. Entonces, bueno, me parece que está todo por construir. Yo creo que incluso, la, suponte, eh, todos nosotros, ten, todos no, muchos tenemos formación analítica de diversas escuelas, pero, eh, pero digamos, tenemos formación analítica. Ahora, vos fíjate que las problemáticas de género ponen en discusión algunos planteos eh, con todo, digamos, ¿no? Este, es decir, conducen que, a ¿cómo? Conducen a repensar cosas. A repensar, entonces me parece que es un momento en el que creo que después hay, por ejemplo, qué sé yo, por supuesto hay sectores que, de psiquiatras que, eh, que con el tema de los laboratorios y la medicación están aferradas, pero si vos te fijas en ASA hay múltiples este, eh, aportes de un lado, del otro, de, viste hay como un clima... Eh, de, de cierta efervescencia, en ese sentido, la pandemia con todo lo malo que trajo, este, se han abierto algunos espacios también nuevos de debate, así que yo creo que está todo por construir, eh, y que está abierto, y que hay generaciones jóvenes que así como tomaron la posta en lo democrático, tomaron y van los 24, ahora no, pero siempre viste, uno veía a los pibes que iban los 24 de marzo, bueno, yo creo que hay generaciones jóvenes que nos están planteando eh, repensar, este, retomar, retomar algunas cuestiones históricas válidas y dar vuelta a otras. ¿no? Diana, ha sido un placer... Eh, escucharte y conversar con vos Así que en nombre del Centro Argentino de Historia Psi, Te agradezco muchísimo la entrevista eh, Que en breve po esperamos poder difundir por, por el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional Bueno, te agradezco muchísimo Y bueno, uno podría charlar miles de cosas Te agradezco por el clima que creaste de cordialidad Y que pudimos conversar súper tranquilos y bien Muchísimas gracias a vos. Gracias. Estamos en contacto. Bueno, chao, hasta luego.